Na, naran, na, nará, na, nará, na na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Te llevo, te muestro el sol, camino a la luna, te enseño mi corazón con todas sus dudas si cruzas el barro con barro me doy perdido te sigo convertido en tu testigo si saltas yo caigo si gritas yo soy si vuelas yo salto sin miras si aplaudes yo bailo si yo soy, si llamas te abro Si miras Si miras no estoy Te pierdo, te busco en mi memoria perdida Te llevo en el calcetín que todos tiran Si andas despacio me quedo atrás Yo caigo, si gritas yo voy Si saltas yo salto sin mirar Si aplaudes yo bailo Si pides yo soy Si llamas te abro sin mirar